Está con nosotros María Flor de Estefanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del Partido Justicialista a nivel local. Bienvenida, Flor, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? Gracias, buenas, buenas, noches. Buenas, noches. buenas noches. Gracias por venir. Un poquito enferma, así que perdone ah, sí, bueno. la voz también. Bueno. ¿Mucha bueno. campaña es eso? Mucha campaña, creo yo. Y eso de calor, frío, sí. estar caminando, andando, uh -huh. bueno, claro. tiene un resultado algún momento. Bueno, ¿tienen encuestas para el próximo domingo? No, la verdad que no. No, no tengo encuestas, sinceramente, para, lo estaba contando. Le a ¿Cuándo es que empieza la veda? Le, ¿Le llamamos el viernes? No, no, todavía, claro. no todavía no tenemos. No, todavía no. Hasta el viernes a las 8 de la mañana, creo que. Le podemos que llamar 20. hasta ese momento para que nos cuente claro. las encuestas. La encuesta la que nosotros tenemos, como siempre decimos por ahí esto que dicen los cassettes, pero de verdad es la de la gente, es la del estar. En Santa Rosa no, no nos hemos manejado nunca con encuestas, sino como la presencia, el exigirnos al máximo todos los días, creo que eso te mantiene permanentemente uh -huh. activo, escuchando a los vecinos, estando en el territorio, poniendo el cuerpo, como se y, dice. ¿Y lo ve más fuerte a Fernández que a Trigo, como algunos están diciendo? y la verdad que no, no veo no sé bien cómo se están manejando los otros partidos estoy como qué? muy concentrada claro. sí, en, ponemos en, en nuestro trabajo claro. claro. claro. si sí, ponemos en contexto Porque mucha gente quiere de quiénes se están hablando es claro. la interna es la interna de Cambia Mendoza que tiene varios candidatos uh -huh. entre ellos uh -huh. Norma Trigo quien ya fue Ex intendenta exactamente y después está Leo Fernández este, que creemos que tiene chances de, de ganar la interna no Ahí, sé cómo lo ven hay dos candidatos más son sí, cuatro candidatos exacto. dentro del frente de Cambia Mendoza en Santa Rosa como te digo, la verdad no, no me quiero concentrar en lo que está pasando en otros partidos porque además justamente una instancia de paso donde se dirimirán entre ellos eh, las candidaturas y quién después sí y nosotros en este caso sí sabemos que pasamos en cuanto a que no tenemos eh, un apaso dentro del frente uh -huh. pero después ya sí nos concentraremos en quien termine siendo el candidato final uh -huh. y con todos los otros partidos que también participan en Santa Rosa pensaba pero nosotros en... confiamos en lo nuestro pensaba en eso que respondías ¿no? De, no tenemos tiempo de dedicarnos al otro partido pero tampoco porque también a, más allá de lo que viene que es lo inmediato la elección de Santa Rosa viene otra elección después y entiendo que en el, en el Frente Lejique que estás conduciendo también hay muchas cosas que resolver. Digo, pensando en, esa, en esas candidaturas, ¿no? Pensando en las candidaturas a, a gobernación. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te deja el hecho de todo lo que se generó alrededor de esa candidatura de, de gobernación? Porque por un lado está la lista de, de París y Largo y por otra una lista que no parecía que no iba a aparecer nunca y apareció Carmona apoyado por los intendentes. ¿Qué crees que va a resultar de todo esto? A mí me encanta el cierre de listas que se ha dado en el Frente Elegí. Yo soy súper optimista. A mí me parece que la amplia participación, el que le demos las posibilidades a todos los dirigentes, a todos los justicialistas que tengan ganas de participar, además no solamente con estas dos listas, sino con la lista de Alfredo Guevara, con la lista de Nicolás Guillén, y además las listas cortas que hay, incluso departamentales, yo creo que movilizan, movilizan pero un Pero no te hubiera gustado una, una fórmula no, más competitiva. De hecho, ¿con una uno siempre de busca la unidad la como la una que fórmula. Que acá. Dijo, sería lo mejor para nosotros tener una fórmula y que haya unidad. No, no lo ven como un fracaso, que haya no dos, sino cuatro? No, no, sinceramente que no. Siempre uno busca esa fórmula tal vez unificada, que sea ampliamente representativa de todos los sectores. Pero en este caso me parece que se ha dado una posibilidad que permite que todos participen. Que tal vez eh, se está dando eso. Desde la conducción del PJ queremos que todos tengan la posibilidad, como se dice a veces, ¿no? De medirse, de participar, de presentar su propuesta, de caminar sus barrios. Hay muchos jóvenes en las listas. Hay mucha dirigencia nueva que me parece re importante que tengan la posibilidad de hacerlo. pero Pero así las PASO van a generar en este esquema de tres, como se está hablando, digo, en el sí, contexto provincial... Sí. Que este justicialismo esté todo unificado, trabajando en conjunto y que el resultado y el volumen después genere que estemos con mucho entusiasmo todos atrás de quien termine ganando, preparándonos para gobernar Mendoza, claro. que es el objetivo final. Hay que ver si esto de definitivamente pasa. Hay quienes dicen que no. De hecho, hay quienes en off te, te, te dicen y te cuentan que hay mucho peronista queriendo militar por Omar de Marchi. No sé si te, te han llegado versiones al respecto. No, la verdad que no, no me han llegado. Bueno, de seguramente hecho, esa, hay periodistas como Jorge Jiménez, que, que, que literalmente el santo. iba a ser incapaz vale, sí. regionalmente es una figura muy fuerte para el este de la provincia. Y Jorge Omar nos dijo acá, si aparecía una fórmula más competitiva, probablemente se quedaba. Pero no había entusiasmo, en esos términos lo puso. Bueno, yo siempre creo que las discusiones se deben dar dentro del frente o valoro sí. a quienes han decidido estar acá en el Frente Elegí. Frente a todas las situaciones, que por ahí digo, hablamos tanto de esto de ser realista un partido del otro, que no sé si los que están ahí mirando no les interesa tanto esto como principalmente qué propone cada uno de estos proyectos o estos frentes o estos candidatos a claro. gobernadores. Es que es... Yo respeto, no, digo, no, sí. en el caso de Jorge Omar, las decisiones personales de cada uno de, de donde decida estar más entusiasmado como él lo había planteado. Pero celebro mucho más la cantidad de candidatos intendentes que hay en el caso de San Martín, mm. que tienen ganas, que tenían ganas, que a veces sentían como que si están esas grandes figuras, ...por ahí no sabe si, si ir, si no ir... ...y ahora tienen la posibilidad de caminar San Martín... ...de aportar al Frente Elegido... De aportar al peronismo... ...y para mí eso es muy bueno, realmente lo digo... ...no porque es la realidad que se dio a los cuatro candidatos... ...sino porque los respeto a muchos... ...y creo que todos tienen además... Eh, distintos candidatos competitivos en distintos departamentos y municipios, que puede ser una oferta sana y coherente en el medio de todo este lío, que pueda realmente convencer a los mendocinos de que hay un proyecto más serio, más unificado, más sólido Flor. y lo podemos ofrecer nosotros. Recién eh, decía que está este escenario de tres, de tres fuerzas, la de Omar de Marqui, ustedes y Cambia Mendoza. Se está hablando mucho de que el peronismo puede quedar tercero y se está diciendo que, bueno, de Marquis va, va a pelear el primero o el segundo puesto con Cornejo, con Cambia. ¿Qué le hace sentir eso siendo la presidenta? pues sería una marca que le posiblemente quedaría a usted. Las responsabilidades son de todos. Si podemos pensar que o solo gana uno o solo pierde uno, uh -huh. me parece que estamos equivocados. Siempre las responsabilidades son conjuntas y colectivos en la política, y al contrario, yo en este escenario de tres lo que estoy planteando, que frente a tantas divisiones e incertidumbre, eh, eh, a la poca planificación frente a los cierres de listas tan así como se han dado, me parece que en este escenario de tres en vez de salir terceros tenemos la posibilidad de salir primeros. ¿Tiene la objetivo. chance de salir primeros? Claro que sí tenemos la chance, yo creo que el 11 de junio en esas pasos, todos los encuestadores, todos los ciudadanos vamos a realmente saber qué es lo que queremos, qué es uh -huh. lo que quieren los mendocinos y nos va a incentivar mucho ese volumen que va a tener el Frente Elegí Mendoza para mí es lo que nos va a posicionar para las elecciones generales. Uh -huh. Más que nada encarnada en esto, en que tenemos un proyecto que es, es lo más sano de, dentro de todo, el análisis que hago yo sí. de cómo se va en cierre de listas, que ha permitido la participación y que los grandes actores han decidido jugar acá, adentro del justicialismo. Uh -huh. ¿Por qué no hay una sola encuesta que lo dé primero al peronismo? porque creo que no hay ninguna encuesta que haya medido las cosas como se han dado ahora uh -huh. digo nadie sabía o sea, las cosas que post, pasaron ¿no? post generación de listas digamos tal cual tal cual creo que va a ser muy apresurado incluso para mí la, la mejor encuesta va a ser la de las pasos vamos a tener los números reales eh, porque eso nos dejamos ir muchas veces por estadísticas por encuestas por números y hay un montón de otras cosas de fondo que son las que más interesan sí. y en las que nos tenemos que poner a trabajar las PASO son muy específicas no sé opinemos todos bien mi opinión es que las pasos son muy específicas de la realidad de cada departamento yo uh -huh. creo que usted el domingo va a ganar a chicote alzado <risa> y sin embargo creo que el peronismo puede salir tercero. también es verdad que, que las encuestas en general responden a, a quien en general no siempre responden a quien las paga este pero Ojalá eh, que no qué sé yo pero, pero si alguna vez la... encargaría una lo no, le, no, le, sí, sí, le sería que pegan la verdad. No, digo claro, que no lo más sé. Cercano. digo que ¿ni una se salva? No, yo creo que un par se pueden salvar. Ah, sí. Yo creo este... que por, por lo menos pensemos en, lo que, en los que miden en Mendoza, que son sí. los que nos interesan, yo creo que un par se puede salvar. Pero yo me quedaba pensando en esto. Eh, eh, decía bueno, este cierre de vista ha generado todo esto y es cierto que todavía nadie lo mide. Pero también es cierto que hay mucha, mucho salto, ¿no? mucha Mucho... mucho de nosotros estábamos, estábamos contando el caso de, de Jorge Omar Jiménez, que no es el único. Uh -huh. Digo, Diego Martínez Palau también uh -huh. fue eh, ministro de Paco Pérez y ahora está con Demarchi. Y en el medio hay eh, dirigentes que la verdad es que nos terminan sorprendiendo. Del hay muchos Claro, gente del sindicalismo. Podrías hay recota? mucho joven, nos decías recién sí, en las sí. listas. Sí, pero también hay nueve exintendentes en todas las listas, uh -huh. ¿eh? En las de ustedes, en las de Cambia Mendoza, ¿Nueve? en las contémoslos eh, Jorge Omar Jiménez sí. Mario Abed sí. eh, Mansur sí. Jaque sí. Rubén Miranda Omar sí. Parisi Omar Parisi Ah, para gobernador bueno, estás contando sí, claro. también <risa> eh, Alfredo Cornijo Cornejo de Marchi. de Marchi ¿Nueve? No sé porque ocho, me perdiste en, en un momento, claro, pero, pero, ¿Nueve? Dice. Claro ¿Sí? Bueno, yo igual hablo ¿Y Abed? ¿qué? Y Abed Ahí lo tenés Ay, los Y Orozco avise. Claro, bueno, Orozco avise Claro Y Orozco Avice ¿Te das cuenta? Son diez que son caras digo, hay muchos de ellos, no todos pero hay muchos que gobernaron a fines de los 90 de los 90, y, que y estamos en el 2023 ¿Sí? y siguen siendo candidatos y vuelven a ser candidatos, entonces sí, sí. me parece que el tema de la renovación también es una materia pendiente. Por supuesto que es, y por eso digo que en este paso que se ha dado dentro del Frente Legí Mendoza, al haber tantas posibilidades, los jóvenes que tienen ganas también de protagonizar, han tenido la posibilidad de hacerlo, uh -huh. de presentarse como candidatos a intendentes o intendentas, de presentarse como candidatos a concejales, de encabezar listas, creo que le ha dado esa posibilidad. También entiendo que la boleta única va a ser muy Compleja la vamos a probar, bueno. obviamente este domingo, pero en una, una elección mucho más simplificada. Ah, por eh, eso es también, la más chiquita. Bueno, claro, lo porque tiene los cuatro de ¿no? cambio. Tiene los sí, una, carne, eh, ajá, sí. Son tres bastante frentes, ¿no? larga, ¿Qué? pero en cuanto a los altos, bueno, vamos a ver después cómo eso se comporta. Pero sí, sí veo renovación. También obvio que en cuanto a fórmulas de gobernador es bueno siempre tener cierta experiencia, pero bueno, no lo, los repetidos de siempre. Está bueno por ahí las la alternativas de renovación que también le da mucha más frescura a la política en general. Sí, veíamos una contradicción. Las charlas que hemos tenido anteriormente con Fernando Vieta, con ustedes o con otros intendentes, veíamos... La discusión era cómo es que tienen línea directa con la nación y a la provincia les cuesta más. Iban golpeando a la puerta, tenían alguna ayuda. Uh -huh. Pero ahora es como que no está la nación en la campaña de ustedes, del justicialismo en particular, en medio de una turbulencia importante en el país. ¿Están escondiendo al, al gobierno nacional? ¿Lo disimulan un poco en sus gestiones? No, la verdad que no, al contrario, incluso el último día que tuvimos de tiempo para hacer inauguraciones, que tiene que ver con los tiempos electorales, uh -huh. que fueron 15 días antes de las elecciones, nosotros recibimos al ministro Catopodis, que vino a inaugurar en Santa Rosa una renovada ruta 50, que es justamente una ruta provincial, que estaba abandonada por más de 70 uh -huh. años, pedimos la jurisdicción al municipio y gestionamos ante la nación. Y acá me parece que es bueno ser sinceros, digo, y no ponernos en esos lugares de que esconder o no, yo soy parte de un proyecto político que hoy en día eh, forma parte del gobierno nacional. Y tenemos errores, muchos que hemos visto durante esta semana y que sufrimos y que es una situación muy angustiante. Que obviamente hoy vimos decisiones por parte del ministro de Economía que nos van llevando a un poquito esperanzador con respecto a lo que venía pasando. Pero frente a eso no significa que yo me vaya a correr porque... Creo que la coherencia es importante en los dirigentes políticos también. Uh -huh. Y creo que así como hemos tenido errores y todavía no se pueden solucionar, creo que también ha tenido este gobierno, como hablaba en obras públicas, obras en los 2.300 municipios de la Argentina, viviendas, se ha recuperado el procrear, el conectar igualdad, un montón de otras políticas públicas que han sido buenísimas y que obviamente frente a la economía, que es lo que nos agobia, pierden fuerza. Pero yo no voy a esconderme, yo soy quien soy, de donde vengo y voy a seguir estando siempre en este lugar. Uh -huh. eh, ¿cómo la última, por lo menos de mi parte, igual eh, si nos queda un segundo, metan una más eh, ¿Cómo califica del 1 al 10 su tarea como presidente del PJ hasta acá? Bueno, han sido pocos meses en definitiva porque asumimos en diciembre eh, y estamos ahora en mano, no, no ha pasado casi seis meses aproximadamente Con el cierre de listas en el medio, sabíamos que era un año difícil pero bueno, no, no sé si ponerle un número, me gustaría que lo pongan mis compañeros militantes, que son a los que represento como presidenta del PJ de Mendoza, pero sí me gusta haber sido, por lo menos en esto, ustedes lo planteaban, en que no se logró esa fórmula unidad a la que yo aspiraba o queríamos lograr, a la que eh, convocábamos a los a intendentes. Los que no aparecieron finalmente. Que uh -huh. lo dijimos muchas veces acá. Uh -huh. Bueno, frente a eso, lograr que todos tengan la posibilidad, que nadie venga a decir, el PJ no me dejó participar, me uh -huh. bajó la lista, no quieren que participemos, quieren digitar todo desde arriba, no. Acá se logró una junta electoral representativa que al contrario facilitó la posibilidad de participar.